Ready to awake La canción cuenta con las siguientes notas. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video. Gracias. and I like